presento a Eduardo Restrepo que nos va a hablar un poco sobre la robótica y los procesos de aprendizaje entonces bienvenido, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros bueno, muchísimas gracias aquí un agradecimiento especial pues, pues, a la Secretaría de Educación por la Sociedad de el Profesor Oscar me y a Aristóteles por tenernos el día de hoy me presento, mi nombre es Eduardo Restrepo también conocido como Mr. Roboto. Eso que es una historia, pero ahorita la ahorita la, la voy a contar un poquito, que tiene que ver con un canal que tengo que, que se llama Mr. de Miserables, en YouTube. Pero el día de hoy, queríamos venir a hablar un poquito de este tema, que el de desarrollo de habilidades. Eso tiene que ver conmigo, tiene que ver y mucho. Ahorita vamos a explicar el público. ¿Listo? Un poquito de mí, soy publicista de profesión, entonces yo digo que la robótica es tan fácil que hasta un publicista lo podía hacer. Con eh, lo que medios digitales y llevo trabajando en este cuento de la robótica educativa hace dos años largitos ya. Y lo primero que tenemos que hablar, si nos hablamos de Bebo, este cuento, es tener muy claro unos conceptos. ¿Sí? Porque tenemos que tener claro que nosotros funcionamos con la vida digital. ¿Sí? También tenemos que tener muy claro la robótica educativa un la de la habilidades, vamos a ver un poquito de todo eso, Y es que nos ha vendido un cuento un chico es un nativo digital, es un experto en computadores y un experto en informática. Y esa percepción está mandada a recoger. ¿Por qué? No porque yo haya crecido viendo fútbol, soy buen jugador de fútbol. Es lo mismo. Un nativo digital es una persona que ha crecido en la era digital. Simplemente. Nosotros, la gran mayoría de nosotros somos migrantes digitales, porque si sí, en cierta forma crecimos en algún aspecto de la digital, pero de pronto no todo. Y porque es sí, importante saber eso, porque es que los nativos digitales como es la única gran diferencia que, tienes, que tienes una familiaridad, familiaridad con la tecnología, pero no necesariamente significa que la sabes manejar o que la sabes manejar bien y ese es un cuento que nos han vendido que porque son nativos digitales son buenos en todo lo que tiene que ver con tecnología eso, eso es así también hay que hacer un aprestamiento también hay que, hacer, hay que hacer un entrenamiento en la habilidad y en las competencias que tienen que ver con eso entonces es muy Importante aclararlo, porque por más que tengamos nativos digitales, no significa que son buenos con la herramienta. ¿Ya? O pues, si no, a los que tenemos como padres de familia, porque perdió tecnología mi muchacho si se la pasas esa que computador todo el día? Entonces, eh, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la robótica educativa, ¿no? es un cuento que tiene. de robótica educativa como tal fue en los 70 s en Estados Unidos en MIT en Harvard sí a nivel universitario a nivel colegial ah no es que esto es a nivel colegial que hace poquito ya hay una competencia que cumplió 30 años y es a nivel colegial y se hace en Estados Unidos hace en Colombia, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con la institución, eh, que en ese momento era la primera, y llevaba ya tres años, cuando yo empecé, yo llevo 12 años en este cuento. O sea, estamos hablando que alguien en el como tal, 15 años cuando mucho, para pagar, que nos llevan en otras partes. ¿Ya? Y aquí... Y en muchas partes todavía nos da miedo meternos en esto porque es que eso es una moda. Eso eso, eso, eso es muy difícil. Créame que si fuera moda no llevaba, no habría competencia desde hace 30 años de el colegiado. Entonces, la óptica educativa ayuda a esa parte de programación, la parte de pensamiento lógico, pensamiento computacional, desde nada muy temprano. Ayuda. Y no solo educa para construir al robot, para que ejecute una tarea determinada, ¿sí? sino que también tiene la ventaja de que uno la puede adaptar, seguridad de la del robot. Ay, no, es que yo, es que yo doy un pero eso para preescolar no aplica. El, en el mes de abril tuvimos la primera competencia de una ciudad aquí en Medellín, en el, el, el, el, el colegio Montesori. Para el primer impacto vinieron niños de 5, 6, 7 años, del de William, del Chocó de antiórica, representando al país hacer una competencia. Entonces, la complejidad se adapta a la edad de la norma. Muy importante tener eso en cuenta. Y cuando hablamos de qué metodología utilizar, hay que tener en cuenta que hay lógicamente ciertas metodologías activas que se adaptan más que otras. Pero esto es lo que más eh, utilizamos. Tenemos lo que llamamos el STEAM, la metodología STEAM, ya está STEAM más H. ¿Qué es STEAM? Por ciencias en inglés, eh, por las cifras en inglés es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. Y la H es la parte de humanidades. Ya la parte de humanidades está... Sí, ya se está incluyendo la parte esta la parte eh, de literatura, en español también se está integrando. Y desde eso uno puede hacer un montón de actividades para la parte de los... Tenemos lo que es el ABP. Como tal. y por último lo que es el aprendizaje reflexivo por si hay día que ese es un nombre muy bonito muy, muy buscado para lo que tienen todos los chicos que se llama curiosidad lo llaman aprendizaje reflexivo por ejemplo, curiosidad si usted se asegura que el chico sea curioso, pregunte pues, y reflexione, ahí lo está aplicando. Se eh, ensambla. Bueno, si usted utiliza una carpeta dubino, cómo funciona, la parte de programación, la parte de eléctrica, pues hay cuatro componentes eh, esenciales en un robot, que es el, el sistema sensorial, el sistema mecánico, el sistema eléctrico. Y el sistema de control, que es para la parte de programación. Este robot, ahí donde lo ven, que todo hecho, lo tiene todo. Este robot se los presento, hay un saludo a Camilo papá. Este robot se llama el robot Otto. Para aquellos que no conocen el robot Otto, es de una empresa eh, checa, Otto DIY que la maneja un paisa Camilo Pago este robot fue creado por un paisa ya que no lo conocen y es el robot Toto a nivel de plataforma abierta es un robot usado a nivel mundial creado por un colombiano por un paisa mucha gente no sabe Esto este es el robot Otto. entonces este tipo de robots ayudan a, a desarrollar todas las habilidades técnicas. Esto tiene un componente mecánico, por ejemplo, ahí está. Esto es eh, plataforma abierta para impresión 3D. Entonces, todo esto está en 3D. Uno puede ahí desarrollar un montón de habilidades con los chicos. Además de eso, hay que desarrollar un montón de habilidades sociales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que eso no lo uno no se mete en un laboratorio, uno lo hace ya. No, el trabajo es la labor principal o digamos la competencia principal que desarrolla la robótica educativa, el trabajo en equipo. Hace una semana tuve la fortuna de, de tuve una reunión unos chicos que eh, yo les di clase cuando un grupo de robótica, cuando ellos tenían 8 años una institución educativa que no trabaja. Y los tuve hasta el grado octavo de ahí no me pasé la institución educativa, no los volví a ver, ya todos están en la universidad, algunos fuera del país, otros se quedaron y así, estaba haciendo una hermana. Pero bueno, nos vamos a reunir, si quieren estar con nosotros para terminar, esto, nos reunimos. Hicimos un pedido, una canción para el canal y yo les hacía la pregunta, muchachos. ¿Cuál es esa habilidad o cuál es esa destrella que ustedes desarrollan a, a los torneos de robótica, clases de semillero y demás? ¿Qué más les ha servido en la vida? Me hicieron para la universidad, en la vida. Y todos me decían, profe, el trabajo en equipo. ¿Qué nos tenemos que trabajar en equipo? Para todos? Para todos ay me escribió trabajo en el laboratorio y me el trabajo de otros depende de otros también hay que saber funcionar en ese trabajo. Súper importante hay habilidades comunicativas ¿Ah? porque habilidades comunicativas como así claro es que cuando están haciendo robótica yo tengo que saber comunicar con el otro para hacer ese trabajo en equipo, primero. Segundo, si yo voy a sustentar un trabajo en público, una cosa tan sencilla como esta, de estar exponiendo esto, tengo que saber hablar en público, tengo que saber parar. Yo llevo 12 años aprendiendo y para no puedo ir, pero ahí vamos. Créanlo o aquí donde me ven, a mí me da pánico hablar en público. que sí, yo se lo disimulo muy bien. Pero, créanme, para mí, sentarme a hablar en público, en el colegio, en cualquier lado, pero el hecho de tener que enfrentarse uno a este tipo de cosas, porque acá hagan a la labor de, de la robótica, eh, he tenido la oportunidad de hablar en muchas partes, uno tiene que ir a esa habilidad. Y eso es algo que voy a contar una anécdota con estos dos chicos que me reuní la semana pasada, tuvimos una vez ganamos una la competencia, por la oportunidad de ir a Estados Unidos a representar a la Colombia, y la habilidad comunicativa no es solo saber hablar, sino saber comportarme en una situación inesperada, eh, y la voy puede asustar. qué nos pasó. Estaban presentando a los chicos, no que los jueces, en la competencia. Terminaron de presentar, había dos jueces, una señora y un chico. Y la señora dijo: Bueno, ahora el doctor que bueno, va a hacer unas preguntas. Y empezó a hablar el juez, y el juez tenía una particularidad: le tenía una voz muy ay Bueno, chicos, entonces... miraba a los chicos y era que no se acercó. Y los chicos se comportaron terminó. Sí, salimos de la, del salón y todos se hacían la carcajada Pero a lo que yo me refiero con eso es cómo me comporto ante una situación de eso, si es una situación que se practicó, que se desarrolló a través de la lógica educativa. Yo siempre he dicho es que no es así la lógica educativa, no es así. Es el medio es la excusa para... Yo he hecho proyectos de robótica educativa con matemáticas, con español, toda esta parte de presentación. Hacíamos un proyecto de cuáles son las diferentes técnicas para presentación en público, pero hacíamos con la propia española. ¿Cómo es escribir un buen mensaje? Porque ellos tenían que mandar el documento. Explicarán el proyecto todo, es cómo se hace, se hacía con español, con artes, teníamos que hacer un póster, teníamos que hacer un, una, un stand donde íbamos a presentar el proyecto, artes está involucrado, era totalmente transversal, y ahí, ahí va la parte creativa, está esa, en Steam, esa es de artes, la parte creativa tiene que ver también, y no solo como yo presento, sino como busco las soluciones para pues la parte de pensamiento crítico, que tanto eh, busco alternativas y ya después solo eh, seleccionar la mejor de todas, ¿cierto? Esto... Es muy importante porque todo esto se hace por medio de diferentes actividades. Hay actividades lo que llamamos desconectadas. ¿Qué es una actividad desconectada? Que no requiere el uso de equipos de cómputo. Que no requiere, que no requiere el uso de, de equipos de cómputo, etc. ¿Puedo yo esos sensores, sensores eh, cómo funciona un sensor sin tener sensores? Sí, totalmente. Claro. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque es que un sensor está replicando nuestros signos. ¿Sí? o trata sea, de aplicarlo por lo menos entonces estamos hablando que un sensor de un trazo en cierta forma eh, replica como pues el entorno entonces yo puedo hacer una actividad que lo he hecho desde por sí que vamos a hacer una especie de pañuelito pero que les vamos a le vamos a poner a, a todos los ojos, los vamos a tapar y por medio de, de un pito, de un sonido, de una guía, los vamos a guiar. Y ahí estamos explicando es que el concepto. En la parte de tacto, la parte de sensor, también se puede hacer así. Es súper, súper, súper importante buscar alternativas. Tenemos también la parte del autoaprendizaje. Es súper, súper, súper importante que haya una guía y una motivación para que el estudiante aprenda el futuro. La Yo empecé en este cuento de la robótica educativa en 2010. Pregúntame cuántos talleres de la robótica educativa había en Medellín en esa época. Con otras personas que ya están en el medio, y ahí es donde uno cumple la labor. Los chicos cumplen la labor Lo que esencial: es replicar el conocimiento. Es que nosotros aquí no solo estamos para absorber conocimiento, estamos para replicar ese conocimiento. Entonces es súper importante que eh, ese autoaprendizaje se dé. Y por último, pues está el aprendizaje ideado. Los chicos de pronto eh, no conocen, eh, de pronto no, no saben cómo empezar, ahí es donde es importante que nosotros, como docentes, los podamos guiar, ya sea para que les demos un conocimiento, para guiar ese autoaprendizaje precisamente Bueno, ya, ya estamos terminando, pero antes de terminarles quiero no mostrarles, pues ya les mostré todo. todo, todo. Yo aquí les mostré el robot doctor, les conté la historia de Otto, desarrollado por un país el emprendedor, Camilo Palma, vive en la República Checa y esta su empresa. Mucha gente piensa que este robot es europeo por eso, porque lo hace esta República Checa. Es país de allí, de Mirado, del lado de Mirado, Además de eso, para aquellos que dicen, no, es que es muy difícil, es muy costoso, yo con qué voy a empezar robótica, es que hum, si mira, no me dan la da plata, no me dan los recursos. Bueno, pueden empezar con eso. Ay, ¿cómo así para hacer la niquiorro? Esto es un cepillo de uñas. Sí. Con todo el espacio me costó como 500 pesos mil 1000 pesos en la época ¿sí? algo así en todas las 700 sí. en el censo lo no consigue uno bueno. eso se puede convertir en un nuevo otro. Ay, ¿cómo es? No, ¿pero no se puede programar? no, lógicamente tiene entre en la definición de un otro, pero es una no cerca a un sistema mecánico, a un sistema eléctrico. ¿Cómo se hace el circuito sencillo? Y nosotros en este momento tenemos una competencia mundial de robótica que se llama RoboJam. Este tipo de robot se llama un Bristol. Bristol en inglés significa cerdas. El movimiento lo hace la resistencia que presenta este elemento en el mundo. Y eso es lo que hace: que libre y al vibrar, se desliza. Y con eso tenemos una competencia mundial. Yo hago una competencia que se llama Fogochán, de forma virtual. Y hemos tenido competencias en India, Eslovenia, Filipinas, aquí en Sudamérica prácticamente, en todas partes. En este momento estamos organizando eh, este mes Colombia estado de Guanajuato va a hacer torneo presencial igual en Ecuador y se hace con las es cosas sencillo todos los elementos más costos es la batería quita la batería esta cosa no parece 5 mil pesos y ponle la batería la más barata ay, se le oyó mucho a 7 mil esto o sea con 10 mil pesos hace usted este robot entonces eso es otro elemento no profe pero es que no. es que nosotros que somos mayo con o que para que los chicos los manejen eso sí eso sí son costosos mucho gusto les presento a Wally este es un robot que encontré el año pasado en una tienda de calle. es un juguete Ustedes, no sé si ¿sí han visto, hay unas competencias que es como fútbol robot. Sí, juegan fútbol, pero con robots. Nosotros hemos acabado segundos y terceros lugares a nivel nacional con estas dos. Buenas de la Bien, contra robots de 300, 400, 500 mil pesos. Esta valió 60, 80 mil pesos. Y, sí, y funciona, para lo que se necesita para esa Vuelve a repetir Y piensen en la cabeza que se necesita mucha plata. Hay formas de ingeniarse, y hacer cosas económicas. Ah, no, no, no, no, no me pero muy sencillo, es Juan, ¿listo?, <risa> muy sencillo, ¿para qué sirve?, no, pues sirve para ciertas competencias, sirve para, para desarrollar la <risa> parte de la mentalidad, usted puede, porque usted lleva esto, a los chicos de primaria, y sigue desarrollando la mentalidad, ¿vale? porque es que es diferente cuando el robot viene hacia mí, ya el lado izquierdo, ¿no es el lado izquierdo, el robot no el mío. es mío. Entonces tengo que empezar a desarrollar esa lateralidad. La ahí están desarrollando un montón de, de, de actividades y funciones. Listo, gracias, profe. Hay un abrazo para el profe ahí que, que salió. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo te dije que saliera estoy en sí, sí, sí, sí. Aquí les voy a poner el listo que les mostré ahorita para que vean cómo se mueve. Muy sencillito, ah, y él va buscando, vean el obstáculo, y él sigue buscando, no hay problema listo, ¿verdad? ahí va a dar la ventana de vivo. Porque bien ¿Por el... eso va, va buscando, eso no hay compañía de movimiento, pero si hay una forma ya por diseño, yo no veo por ejemplo que vaya derecho y tenemos una competencia de eso, si tiene que recorrer un metro y medio lo más rápido posible, derecho De mostrarlo, no, profe, pero ya, listo. Pa este que te vaya a controlar, como es un juguetecito, sí, claro, a ver si sí es barato. Pero es que, eso ¿no? es lo que tienen que programar. Eso sí, vale un pequeño de a materiales. Eso sí, eso un problema de lata, pero Muchos gustos me presento a Edison. Yo, el mío, lo colombiano, me se llama Edison, Alberto. Y Edison, es un robot australiano de fabricación China, diseñado en Australia, pero lógicamente fabricado en China. Este tipo de robot te permite programar en cinco diferentes lenguajes de programación, que tiene la compañía por bloques, te permite eh, en un lenguaje por iconos, te permite en Scratch, para aquellos que están familiarizados con Scratch, te permite programar en Python, para aquellos que quieren ya no un código más avanzado, yo creo que es propio de ellos. Este robot, bueno, en que este está subiendo, el dólar está muy caro, pero este robot vale 50 dólares. Yo lo llegué a conseguir por 160 mil pesos aquí en Colombia, aquí en Medellín, 160 mil pesos. Ah, pero ese es caro, sí, pues no vale, pero no son 500 mil pesos. Sí, lógicamente, tiene pues, un costo más elevado. O te permite hacer un montón de cosas a un bajo costo todavía. ¿Listo? Entonces, quería mostrarles como, como ese tipo de cosas eh, antes de terminar decirles bueno, redes sociales, para que nos sigan arroba MrRoboto Call facebook, instagram eh, todas las redes sociales el, pues, en nuestro canal de YouTube es youtube.com slash mister, palabra completa MrRoboto ahí van a ver las competencias de nosotros yo soy el creador de RoboJam, que es la competencia virtual de robótica que les está comentando Ya eso tenemos tutoriales, reseñas este el video, esto está bien publicado, muy pues posiblemente este fin de semana. Eh, bueno, ahora sí, ah, se me olvidaba muy importante, que es la parte seria la para finalizar muchachos. Lo más importante de todo es que ustedes siempre, siempre estén ahí para brindarles apoyo a sus estudiantes. Muchísimas gracias, profe.